¿Qué personaje? Yo siempre he sostenido una frase y es que el valor de las personas no se mide en sus palabras, sino en sus realizaciones. Y Luis Pérez es un hombre de realizaciones, por eso yo sigo pensando que Colombia necesita un estadista que piense en grande. Y nos va a comentar lo que él ha logrado hacer por las cinco provincias del suroeste antioqueño y los 23 municipios de las provincias. El suroeste es una región con un empuje espectacular. En este periodo de la gobernación de Luis Pérez, Suroeste dio ejemplo en Colombia de creación de provincias. La primera provincia después de la constitución del 91 que se creó oficialmente fue la de Cartama, en el Suroeste. Y después ya han venido cuatro o cinco provincias más en las cercanías. En el Suroeste... Estamos trabajando intensamente eso no se puede parar para que las carreteras de la prosperidad o lo que se llaman las vías al Pacífico se terminen rápidamente y se logre este sueño de tener una doble calzada Medellín-Suroeste que es digamos lo que hemos añorado todos los antioqueños. Igualmente, tenemos que seguir trabajando para que el suroeste tenga una preponderancia se convierta en un gran símbolo del café colombiano porque el viejo Caldas fue el que se apoderó del de mensaje cafetero alrededor no solamente de la economía del café sino también del turismo por eso cuando me desempeñé como gobernador, empezamos a pavimentar todos los broches, las carreteras broches, que o sea, uno llegaba a Tarso y tenía que devolver, uno llegaba a Pueblo Rico y quería a Jericó y se tenía que devolver porque todo era terreno destapado. Pues hoy estamos ya casi que terminando todas esas vías y lo que necesitamos es hacer el circuito del café. Esa es la mejor forma de apoyar a los microempresarios cafeteros, que haya que haya no solamente buena economía, sino también que se logre crear el turismo que pueda dar más café o puede dar más, más café que el café, o sea, más dinero que el café. Esa es, digamos, una metáfora que hay que mencionar. E igualmente, es muy importante terminar los procesos para unir el viejo Caldas con el suroeste. Nosotros dejamos ya contratados los diseños para que desde Jardín, hagamos esa gran vía que comunica con todo el viejo Caldas para que desde Caramanta se pueda ir al viejo Caldas y para que revivamos esa vieja carretera de Sonsón que va no solamente al viejo Caldas sino también a Bogotá y que fue una zona que prácticamente destruyó la guerrilla que Karina estaba al frente de esa zona y ahora que ya no tenemos esa violencia, tenemos que empezar a buscar cómo el suroeste entra en una visión global, no solamente con Antioquia, sino también con los tres departamentos del Viejo Caldas y con la capital del país que es Bogotá. Estamos notando una tendencia, ya el país es un país de regiones, definitivamente eh, la división departamental está a quedarse obsoleta, ya vemos por ejemplo la región de la costa y prácticamente el país ya lo convierte en siete regiones. Yo creo que Antioquia fue el pionero de, de lo que era una Colombia federal y es la única manera para que los recursos eh, cumplan su función de emprendimiento y desarrollo. Eh, ¿Usted qué opina ya del concepto regional a nivel de Colombia? Yo tengo la convicción que el centralismo es lo peor que le puede pasar a Colombia y a cualquier otro país del mundo. Todos los países centralistas son subdesarrollados, son pobres, son miserables, no tienen capacidad de avanzar. Todavía nosotros añoramos el federalismo, que podría ser bueno, pero lastimosamente la Constitución no lo contempla. Pero la Constitución sí contempla el centralismo, el descentralismo, la descentralización. Y eso es lo que no ha logrado establecerse en Colombia. Todos los gobernantes, todos los líderes públicos y privados tenemos que trabajar para acabar con esa bacteria centralista que se le ha metido a todos los dirigentes, sobre todo los que están en Bogotá. Yo he sido un luchador incansable, he enfrentado a los presidentes, he enfrentado a los ministros para luchar para que haya una gran descentralización en el país. Si el país no se descentraliza, vamos a seguir siendo pobres. Todo el que llega lastimosamente a los puestos en Bogotá, los pica esa bacteria centralista que hace atrasar al país y hace atrasar las regiones. de este país nos están acostumbrando a que hay que ir a Bogotá a hacer el curso de rodillología. O sea, el que no vaya a arrodillarse a Bogotá a hacer la rodillología no encuentra recursos. Eso no debería ser así. Bogotá está muy lejos de Colombia en lo que tiene que ver con los proyectos de gobierno. Por eso una tarea importantísima es fortalezcamos las provincias, fortalezcamos los departamentos y creemos una pedagogía social para que haya una, una batalla descentralista en Colombia. Se está dando por inercia una revolución de los jóvenes. Y hablábamos, micrófono micrófonos una cosa que es cierta el, el, Las extremas tienen al país prácticamente arrodillado Y eso es lo que no lo deja avanzar Yo creo que llegó el momento del centro, doctor Pérez Hay dos temas que, que usted toca que son muy importantes Primero la juventud Hoy las juventudes de todo el mundo Son más inteligentes que los adultos Hoy uno no le puede pedir a los muchachos que se parezcan a sus papás. Ese es un error histórico. Aquí nos acostumbramos a una cultura de que los niños tenían que desarrollarse y parecerse a su padre y a su madre. Eso ya pasó de moda. Tenemos que educar una juventud que construya su propia generación, su propio pensamiento de vida. Y obviamente, mientras más inconformes, y más se alejen de las costumbres tradicionales, más cambios le van a traer a la sociedad. O sea, yo soy amigo de darle mucho espacio a la juventud. El color del futuro de un país es el mismo color de la juventud. Si uno tiene jóvenes muy conformes, el país no cambia. Si uno tiene jóvenes inconformes, el país se transforma. Si uno tiene jóvenes que no estudian, tenemos un país que no avanza, un país que no es competitivo. Si tenemos jóvenes que todos vayan a la universidad, este país no lo atajaría a nadie. O sea que hay que hacer una política especial para los jóvenes si queremos que el país avance. Ahora, con respecto a lo que pasa con este gobierno, yo tengo una muy buena impresión del presidente Iván Duque, que me parece un hombre ilustrado, un hombre decente, un hombre honorable, un hombre honesto. Pero difiero en que el problema que tiene el país es la extrema izquierda. Yo creo que el presidente Duque entró a un gobierno partido-oposición. O sea, el partido en teoría es el centro democrático. Y oposición no solamente es Petro, no solamente son los verdes, es también el Partido Liberal la U y Cambio Radical, que parece que están llegando a acuerdos, etc. Entonces, lo que uno ve es que la derecha, que refleja un poco el Centro Democrático, está gobernando contra los demás. Si el Centro Democrático fuera mayoría, no estaría pasando lo que pasa hoy. Pero en las últimas elecciones el Centro Democrático tuvo un 10 o 11% de la votación. Entonces, no se puede establecer en Colombia un gobierno partido con un 10 o 11% en la última votación y un 90% que está inconforme. Entonces, eso es lo que obliga a que se junte el centro con la izquierda y es muy difícil derrotarlos. Por eso, me parece a mí que hay que cambiar la estrategia. Ya en Colombia, el presidente Barco, con el Partido Liberal, hizo un gobierno partido-oposición. Pero la diferencia era esta, que el Partido Liberal y Barco Tenían más del 60% de los votos del Congreso. Eso les permitía mantener un país en calma, un país estable, un país controlable. Pero si uno no tiene una votación mayoritaria o significativa, y fuera de eso no tiene el control de las fuerzas políticas, va a ser imposible mantener el país en paz. Porque no es solamente la extrema izquierda, por ejemplo, el Partido Liberal, que es de centro, cuando habían estas manifestaciones, uno veía vallas en todo el país que decía, no dejaremos que paupericen las pensiones, no dejaremos que dañen los empleos. O sea, eso llevaba el nombre del Partido Liberal. O sea, que no es solamente la izquierda la que está protestando, sino que es la oposición. Entonces, en la agenda del país le está poniendo la oposición, y no la está poniendo el gobierno. Soy Luis Pérez Gutiérrez, estoy de gira, estoy caminando por todas las regiones de Antioquia y de Colombia y quiero no solamente proponer cosas, yo soy un hacedor de proyectos, quiero sobre todo escuchar a la gente, a ver qué es lo que le duele a los ciudadanos para poder